mensajes que me hayan enviado a la página de Facebook. Bienvenidos, buenas noches a toda la gente que me está siguiendo también en Facebook y en YouTube. Estamos iniciando esta transmisión. Tenemos también la transmisión para YouNow por primera vez en este año. En estos últimos dos años es la primera vez que nos conectamos a YouNow. Ya los extrañaba. Espero que poco a poco la gente comience a regresar a nuestras transmisiones nocturnas. Que recuerde que antes hacíamos... ...y que nos la pasábamos muy bien hablando de temas paranormales... ...y de cualquier otro tema que surja dentro del Internet. También teníamos llamadas telefónicas cuando nos hablaban... ...y nos platicaban sus historias paranormales o sus experiencias extrañas. El día de hoy vamos a revisar algunos comentarios que me han estado escribiendo... ...en la página de Facebook, que seguramente tengo muchos. Es muy interesante revisar sus, sus mensajes porque uno se encuentra de todo, y más evidencias paranormales que no ven en otros canales, que no hay en otros lados, porque hay gente que solamente las envía a mi correo y espera hasta que un día yo las vea. El tiempo no es, eh, no es el suficiente como para poder hacer todo, pero me nació la idea de que podemos revisar el correo juntos. Ya si hay correos donde me la están mentando, pues ya no importa, digo, hay de todo en esos mensajes, propuestas y demás. Vamos a ver qué me manda la gente en el correo de la página de Facebook. Así que sean bienvenidos, buenas noches. Ahí estaba Melisa. Melisa, ¿qué onda Melisa? Melisa, si quieres entrar, Melisa, puedes entrar a la transmisión. Melisa es mi compañera del programa de este podcast, Moco. Gracias, Alexia, que me mandó una manita de 400. Gracias, se siente padre que en YouNow te, te manden. Cositas, así que estallen en la, en la pantalla, porque en, en YouTube y en Facebook no aparecen esas cosas, pero me siente padre que en YouNow las hagan. Eh, buenas, no, buenas dice Melissa. Melissa es mi compañera y juntos tenemos un podcast llamado Moco, en donde manejamos también temas eh, de misterios, enigmas, paranormales, de terror y demás. Durante las noches, en la semana, dependiendo cuando ella pueda, porque ella es muy trabajadora, entonces a veces puede y a veces no, eh, vamos a tener esos podcasts. El día de hoy no me avisó, por eso yo entré a la transmisión, pero ya veo que está ahí en los comentarios. Si quiere entrar Melisa, que entre. Vamos a revisar los, los mensajes que la gente envía a la página de Facebook. Así que un abrazo a Salvador Guerrero, a Lenny Pfeiffer Rodríguez, a Big Lol. A, de este lado tenemos a Alexia, a Gilberto M., a Víctor Ortega, Gracias a Jorge Vergara, también 98, un abrazo a toda la gente de YouNow. Gracias a Alexia, Alexia que ya me lleva dando mil likes. Alexia, qué buena onda, Alexia, gracias. Gilberto 33, gracias por esos 60 likes también. Gracias por esas manitas, gracias por ese apoyo a la gente de YouNow. Y pues vamos a iniciar, uh, vamos a, a, a iniciar bloqueando a los haters. Vamos a bloquear al hater que estaba aquí. Listo, ya somos más felices, los, los haters son tan, me pueden hacer preguntas y de todo también esta noche, los haters son tan necesarios, eh, porque son muestra de que algo haces bien, cuando algo haces bien hay gente que te envidia, por ejemplo ustedes pueden tener haters en su colonia, a lo mejor la vecina esa que es la vecina chismosa les tiene envidia por algo, eh, en la escuela y una alguien que te tiene envidia así sucede en todos los ámbitos y puede ser envidia hasta por lo más mínimo que tengas se dice que la envidia de estas personas no viene por lo que tú tengas sino porque no quieren que tú tengas eso no quieren que progreses no quieren que tú tengas cosas etcétera ese tipo de personas se desgasta mucho y lo digo porque yo eh, al principio del internet yo era muy este hater, ¿no? Yo era muy hater de, de varias cosas y, y la verdad nada más me contaminaba. Antes de, antes cuando había Latin Chat, obviamente ya no se acuerdan de eso, antes de que hubiera Facebook, entonces imagínense, en aquel tiempo Oxlack Trollin, Oxlack Trollin era muy trollin, pero vio que era más bonito recibir eh, comentarios agradables que estarme peleando con la gente, que todavía me peleo con la gente, pero eso es porque estoy enfermo, estoy enfermo de la mente y no me controlo. Un abrazo a Cristian ML, a Alexia también, a Jorge, a, da a David su 864, a Jan Junao, y a Jesús de Nazaret, a Cristian Byron a Eric Viveros, a Juan López, a Gael SC, y a Díaz bueno... La gente que está en YouNow no va a ver lo que vamos a mostrar en pantalla en Facebook y en YouTube, porque eh, vamos a mostrar en pantalla los comentarios o los mensajes o videos que me manden. Pero bueno, pueden escuchar la plática allá en YouNow. Recuerden que estamos... De hecho, me costó trabajo entrar nuevamente a YouNow porque ya no tenía mi cuenta registrada y demás. Estamos regresando, así que les agradezco a la gente que esté aquí. Al menos se escucha el chisme. Vamos a abrir este... Eh, mi, mi correo y vamos a ir leyendo pues lo que me hayan mandado ahora sí que va a ser sorpresa lo que me manden y lo que me escriban bueno ya me ya lo que me hayan escrito, ahorita en vivo no voy a leer lo que me manden en vivo sino lo que ya me escribieron Oxlack no solías usar lentes, te operaste de la vista, dice Juan López no Juan López, en realidad nunca he necesitado lentes los lentes que siempre me habían visto eh, son para la luz porque soy hipersensible a la luz, hipertenso a la luz, hipersensible a la luz, entonces me lastima mucho los ojos de la luz, eh, eh, los ojos, las gafas que siempre me veían como de cuadritos, como de intelectual, no eran gafas para poder leer o para poder ver, etcétera. Se hacían oscuras con la luz, por eso las uso, por eso uso estos, a lo mejor ustedes piensan que es por payaso, que por, por ridículo, Sí es por todo eso, pero también es porque me ayuda a detener la luz y entonces me hace sentir eh, mucho mejor la vista, no la siento cansada, Para, por eso uso los lentes. O a veces me dicen, ¿por qué uso lentes en lugares oscuros? Es porque soy hipersensible a la luz desde chiquito. Desde niño en mis fotos, tengo fotos donde traigo lentes todo el tiempo, es porque me lastima la luz desde siempre. Me pasa con ansiedad, me afecta la luz, se llama fotofobia. Mira, a Kitsune también le pasa lo mismo. Imagínense, yo desde chico y todavía con... Ansiedad, tengo fotofobia. ¿Cómo que hoy alguien habla de ustedes? Hola, Ox, te mando un saludos. Daniel Silva, buenas noches, Edad, Edgardo Rodríguez. Eh, hola, soy Gerardo Vengativo de Yunao. Bienvenido, Alexis, Gerardo Vengativo de Yunao. Y también estaba Benjamín Pérez Mejía, mi hermano, que le mando un abrazo hasta Cámara, Guanajuato, a Margarita Costa le mando un abrazo, a Melissa también, a Francis López, a Francis López y Jessica Fernanda, sí también tengo fotofobia, dice Jessica Fernanda, fobia a las fotos. Yo le tengo fobia a las fotos también porque es algo bien feo, entonces es algo que, que me cubro cuando salgo a la calle, y la gente me toma fotos, me voy cubriendo porque tengo fotofobia. Me da gusto verte después de mucho, que no te veía. Abrazos a Adi Fénix, gracias a Javier Moreno Muñoz. Vamos a leer el primer mensajito que me haya mandado a la página de Facebook y vamos a compartir la pantalla. Dice archivo de video, compartir pantalla. Y tenemos una ventana, la pestaña de, no, de Chrome. Ajá, la pestaña de Chrome. ¿Pero cuál pestaña de Chrome? Esa pestaña de Chrome, no. La pestaña de Chrome, no. Esa no. Ah, ya ya entendí, ya entendí. Pestaña de Chrome. Ok, entonces esta es la de Facebook, compartir. Estamos compartiendo ahora sí mi pantalla. Perfecto, ahí se ve todo lo que oculto en mis mensajes. Bien, tenemos este mensajito, eh, me lo mandó Nancy desde hace muchísimo tiempo, habla sobre la ansiedad, de que su esposo también padecía algo así, pero después me mandó lo siguiente, eh, eh, recientemente me mandó este enlace que es de un TikTok, y yo creo que es un video paranormal, vamos a verlo, estamos en vivo y en directo, si ¿Sí se alcanza a ver, sí, no lo no puedo hacer más grande, creo que no puedo hacer más grande la pantalla, pero vamos a ver este video que me mandaron desde TikTok. Se los platico a la gente de YouNow que no lo puede ver. Vamos a verlo. Ok, hay un niño. Está como en una carriola. Después el niño se cae. La mamá corre rápido a ayudar al bebé. Ok. Se supone que, que el niño cae, pero me parece que lo paranormal es que cae con una velocidad tan rápida que ni siquiera en cámara lenta se ve. ¿Cómo es que cae? Bien, díganme si es lo contrario, si es algo diferente, porque lo vuelvo a ver y no veo nada extraño. Solamente un bebé que cae en su cuna, vean, está paradito y cae. Como que se corta la imagen y el niño desaparece, pero es como que cayó nuevamente hay un acercamiento, y aunque está en el acercamiento, no se ve cuando cae, como si se hubiera, véanme la gente en YouNow, como si se hubiera, se fuera así, no se ve, se ve simplemente que desaparece, Ay, me torcí la cintura, que desaparece, no sé, está rarito ese TikTok, no me parece nada paranormal, me parece que hubo más problema de la cámara de grabación, pero bueno, si fuera otro, si fuera otro investigador paranormal, ya no hay muchos, ¿eh? Ahora ya todos se hacen llamar exploradores paranormales. Si fuera otro, un explorador paranormal diría, se ve claramente cuando un espíritu jala al niño al fondo de la cuna. Veamos la repetición de este video. El niño está mirando fijamente algo hacia el techo. La madre está descuidada cuando de pronto, al parecer algo jala al niño hacia el fondo y lo desaparece. La mujer corre hacia él y trata de rescatarlo serán los espíritus los que hicieron que este niño desapareciera de la toma es el duende que lo acompaña ok tú vamos a hacer la versión Oxlack, la versión Oxlack normal y la versión investigador paranormal mentiroso charlatán ¿les parece? ¿les parece? si les gusta vamos a hacer las dos versiones ya quedamos con el primero, vamos con el segundo mensajito que nos mandaron uy, ¿qué es eso? Dice Oxlack, vamos a ver si ¿sí se ve, si sí se ve eso, si sí se ve, pero yo quiero que se vea más grande. ¿Cómo puedo hacer para que se vea más grande esto? Eh, no, este, déjeme ver si puedo hacerlo que se vea más grande. ¿Cómo, ¿Cómo hacen que se vea más grande la pantalla, gente? Bueno, aquí dice, eh, ah, siempre tengo un mensaje ahí que automáticamente cuando alguien me manda un mensaje automáticamente la página manda un contramensaje que es que que digo que me manden o me escriban a la a, la, a, la, a, la, a mi otro teléfono, a mi WhatsApp. Dice Oxlack, tengo esta foto, ¿qué es? Me manda la fotografía y uy no entiendo. O sea, no, no sé por qué me, mandarían, me mandan cosas tan raras, pero no entiendo. Es aquí la foto como de un niño y un hombre. Solamente. No le veo nada de raro y no dice nada más de información. ¿Alguien tiene alguien tiene una idea? ¿Por qué te pegas solo? Dice Vicente Vladimir. Es para que, para que puedas reaccionar, porque soy de, len, soy de retraso. <risa> soy de lento... ¿Cómo podría decir? ¿De lento qué? No sé, vamos. Bueno, estoy, tengo retraso. Tengo un poco de retraso. Mi sistema no avanza tan rápido. Mi, mi sistema operativo no avanza tan rápido. Solo en medio de las dos personas. Ah, sí, se ve algo en medio de las dos personas, como un ojo, ¿no? A ver, déjenme ver. Ah, ya veo. Pero se ve como si fuera un guajolote el que está en medio de, las, de la. Le voy a enseñar a la gente de YouNow, pero, híjole, no me había fijado que en YouNow tengo baja la batería, tengo un 20%, entonces bom, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí para que cargue, oye, oye, oye, Oh oh, hice algo que sonó, ahí está, vamos a, a conectar esto aquí ok, listo dice muy buenas noches señor Osla. ¿Cómo la ¿Cómo le va esta noche saludos desde Veracruz, creo que creo que se ve un rostro por la boca del niño parece un rostro un guajalote mañanero, es un Among us. se ve raro pero no, no, no noto que sea un algo extraño, miren los voy a enseñar acá en You know? Ay, que ustedes. Recuerden que. A ver. Ahí está. Vean la fotografía. ¿Está viendo la fotografía? No se ve nada raro. Pero ahí dicen que se ve algo entre las dos personas: entre el niño y el hombre. No sé. No sé qué es. Decir al respecto, voy a poner esto aquí, no. eso ya, ahí bebé, ¿no? Ok, no sabría qué decir que, que es lo que está en medio de estas dos personas, pero me parece que solamente sería una pareidolia, así como algo que que porque tiene un brillito se ve como si fuera un ojo, pero en realidad no es nada extraño, pero si fuera un investigador, explorador, paranormal, charlatán, diría, es la bruja, es la bruja que en ese momento se quería llevar al niño, ese niño tiene que tener un trabajo de brujería, la bruja se hizo presente, es paranormal, es extraño. Dominus paquis, padris, notis, nokis, padris, de de padres, notis, noquis padres, poquis, madre del padre del poquis, toquis Hice una, una pequeña oración para que no tenga más problemas ese niño. ¿Está fallando el internet? No veo claro. Diría que es un demonio. Diría que es un demonio, sí, es cierto, ¿verdad? Un demonio. Le jalan las patas, dice Cristian ML. Zoom diría que es un demonio. Es que trato de hacerle el zoom, pero no sé cómo hacer más grande la pantalla. A ver, déjame ver. Puedo quitar la transmisión, diseño de pantalla completa. Ok, ahí está, hice un poquito más grande la pantalla, ahora sí, creo que ya pueden ver mejor, para la gente que me está viendo en eh, en YouTube y en Facebook, ya pueden ver la pantalla mucho más completa, vamos a ver otro mensajito que me haya mandado, este está muy raro, a mí no me parece nada paranormal, pero les agradezco que lo haya mandado Paco Soto, Paco Soto lo mandó, Rolando Trejo me dice lo siguiente, ahora no, Dice, quiero chatear con alguien. Rolando Trejo me escribió, quiero chatear con alguien. Gracias por esos 400 likes, Sandra. Gracias, bien, bienvenida de regreso a Yuna. Tenemos 2,656 likes. Oh, me hacen sentir muy bien. Gracias, chicos. Y dice, quiero chatear con alguien. Rolando Trejo quiso chatear conmigo. Eh, vamos a ver cómo es Rolando Trejo, ¿no? A ver, a ver si podemos ver su... No, no lo podemos ver. ¿Me gustaría ver su foto de Rolando Trejo? para ver, ¿por qué es que quisiera chatear conmigo Rolando Trejo? Ah, aquí dice ver perfil, a ver. Ah, pero no lo puedo cambiar. Rolando Trejo es una persona que hace... que hace gimnasio. Oh, cabrón, ya se está yendo. Aquí la gente en YouNow está viendo a Rolando Trejo. Está Rolando, Rolando Trejo, que no sé por qué quiere chatear con alguien... Si alguien quiere chatear con Rolando Trejo, miren, ahí están sus fotos. Se ve que, que le entra bien al, al gym. Aquí no lo podemos ver, en el StreamYard no lo estamos viendo, pero... Dice compartir pantalla. Eh, ¿Debería de tener pantalla? Ah, no. Bueno, no lo vamos a ver, no, no vamos a ver a Rolando Trejo vamos a ver otro mensajito, este lo mandó Juan Miguel Franco, y dice lo siguiente, carnal, carnal, ya tenía mucho sin verte por aquí, pero sí escucho tu podcast cada lunes, gracias mi hermano, a toda la gente que escucha mi podcast, de Misterios Nocturnos, les agradezco bastante, el que me apoyen por allá, por, eh, por, por Spotify también, en Misterios Nocturnos, sí, espero que sí lo hayan visto, eh, mi programa, o lo hayan visto, lo hayan escuchado, mi podcast de Misterios Nocturnos. Está muy interesante, salió este año, así que vayan y búsquenlo para que lo hagan mientras hacen el quehacer, mientras hacen la tarea o algo así, pueden estarlo escuchando. Vamos a ver a Rogelio Gómez que nos dice, quiero chatear, ah, quiero chatear con alguien. ¿Eso no será como un, como que les cayó un virus? Dos personas me, puso lo, me pusieron lo mismo, quiero chatear con alguien. Será como un virus, será como algo. A ustedes les han llegado un mensaje de quiero chatear con alguien. Qué raro, ¿no? Buenas noches, Oclan. Me parece que hay una cara en medio de la foto, pero no se ve bien. Saludos desde Uruguay. Un abrazo. Es un troyano. Dice historias del mundo. Un troyano. O sea, pero solamente tiene el texto. Quiero chatear con alguien. No hay como un link que me mande ni nada. Vamos a ver a Edgar. De todas maneras no abro los links, así que no hay problema. Edgar de, Med de medicis Castro dice lo siguiente. Hola, sé que podría no ver este mensaje, pero soy un gran fan de hace mucho tiempo y me encanta el trabajo de Oxlack. Y quería preguntar si es que podría ayudarme a informarme sobre algunos críptidos mexicanos y posteriormente yo seguir indagando más. Muchas gracias. Ok, Edgar me pide información sobre críptidos mexicanos. Eh, ¿para qué? me gustaría saber para qué lo quisiera Edgar de Demesis, para qué quisiera saber sobre criptidos mexicanos de hecho no hay no hay eh, información sobre los criptidos mexicanos, por eso mis, mis eh, documentación, mi documentación sobre estos animales en México, estos animales ocultos, pues es la primera investigación criptozoológica que se está realizando en México Sí hay Muchos libros que hablen sobre criaturas en México, pero hablan de aluches, de brujas, del nahual, etc. En, mi, en mis libros de criptozoología estoy indagando más profundamente en las poblaciones en donde se dice que hay animales extraños, monstruos, criaturas raras, etc. Este es un trabajo que al final de cuentas terminará en un libro donde quiero llegar a, a tener al menos más de 30 críticos mexicanos que no sean narrados por solo una persona, sino que en la comunidad se conozca tal cual estos animales, estos monstruos, para darle al mundo criptozoología mexicana, que es lo que he estado realizando. Así que si sí, no hay mucha información sobre criptidos mexicanos, ¿eh, mi hermano? Así que quizás si sí yo te pueda dar información, pero pues no sé. No sé para qué la requieras. se me, me hace mucha curiosidad el saber por qué preguntas eso. Ricardo Martínez me manda un mensaje también y dice, Hola Oxlack, mira, yo de Querétaro hace unos años tuve la experiencia de encontrarme con un ser. Hasta el día de hoy no puedo comprender qué era aquel ser de ese día. Sueño con cosas que pasan con mi vida y algunos sueños que han pasado en el mundo. Antes de mi encuentro con eso o con él, ella tuve varias experiencias interesantes solo y acompañado por mi abuela que lo vivió junto a mí, me gustaría platicar contigo, bueno, si te interesa conocer esa experiencia, a lo mejor podrías ayudarme a entender qué era eso y los sucesos antes y después de encontrarme con ese ser Uf, ya no supe si era un mensaje o era un trabalenguas ya no supe si era un trabalenguas o era un mensaje, pero que se encontró con un ser, se encontró con un ser, eh pues no sé qué más podría decirle, es que me podría poner a contestar, ¿no? Hola Ricardo Martínez, eh, gracias por mandarme tu, tu mensaje, tu historia, cuéntame más acerca de eso. Y pues me va a contar la historia y demás, pero no podría decirle qué es lo que él vio, cuál es el ser, etcétera, Porque pues las experiencias que ustedes viven son muy únicas. Yo solo puedo interpretar, puedo opinar, pero no puedo decirles la verdad eso es... Eh, quiero que lo tengan muy claro pero si fuera un explorador investigador de lo paranormal diría eh, si es un extraterrestre es un extraterrestre de la dimensión Z-Reticulum este ser te tiene atrapado en una bola de cristal con la que puede comunicarse contigo tú y tu abuela tienen una herencia del pasado que hace que ustedes tengan relación con los extraterrestres este ser Tienes que abrir tu tercer ojo para que puedas comunicarte con él y poder transmitir las inf la información importante hacia el mundo. Amigo, tienes ahí un caso increíble. Dime dónde vives para poder irte a ayudar. ¿Eh? Ese es el Oxlack, investigador, explorador paranormal charlatán. Entonces estoy haciendo mis dos caras, ¿eh? Así que quédense con la que les guste mejor. Dice el gato con botas, jaja, ja, saludos, Didi Jasper, hola Didi, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos nuevamente en YouNow, a Víctor Ortega, que ha invitado a 54 fans, ay, gracias a toda la gente que está invitando allá en YouNow, a sus fans, a sus seguidores, a Cristian M. le dice, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para tener esas experiencias? Manuel Sequín Alberca dice lo siguiente, vamos a ver, hola amigo Oxlack, soy de Perú, un seguidor tuyo, quisiera que veas este video y espero de, de favor... Quiero que veas este video y espero de por favor lo analices. Siempre veo la veracidad de tus videos y quisiera que analices este video de un supuesto condenado en Andahuilas, de un condenado en Andalúas. Ah, aquí está, ya me mandó el video, sí. Dice, los condenados sí existen. Eso me pasó en Andá, Andahuilas. And, Andahuaylas, Andahuaylas. Esto en Perú, condenado. No sé qué sean los condenados. ¡Gracias, Andra! Gracias, Andra. Condenados son los mentirosos que luego andan de charlatanes mintiéndoles. Esos sí son condenados. Yo creo que en Perú hay un tipo de, de fantasma que le llaman los condenados. ¿Verdad? Vamos a ver ese video que, que me mandó Manuel Sequín Alberca. Vamos a ponerlo aquí. Este también es subido a TikTok. Espero sí se vea. A ver. Ahí sí lo ve, ¿no? Ahí sí lo ven. Vamos a ponerlo. Puta mano, me ha parecido un condenado. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es, es eso, eso, señor? ¿No? qué miedo. Ok, vieron. O sea, solo era como alguien corriendo, ¿no? Vamos a verlo nuevamente. Vamos a quitarle el, el volumen porque qué tal si me marcan copy y si me marcan copy ya valí. Vamos a ver nuevamente. Ahí va bueno, la carretera. ¿Sí lo y va como una persona... ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? Está raro, es una persona ¿Qué corriendo es eso, la carretera, señor? ¿no? Lleva como, como una sudadera roja, algo ahí raro. ¿Ustedes qué creen que sea? Si alguien es de Perú y sabe que es un condenado, por favor, escríbame en los comentarios. Eh, es un señor en caballo, dice Fadral. Más falso que un buen cantante peruano, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Si le pones música colombiana de fondo, parece que está cantando. Feliz Día de Mer. Todos en Perú están condenados solo por ser peruano. No, él no. Oigan, no, en Perú no se dicen condenados. Recondenados, condenados, con que la, ya legalizaron. A ver. Ok, Melissa Oxlack, la extraño, Melissa no sé, Melissa a ver, déjame ver si me mandó un mensaje, no, Melissa está como fantasma en la transmisión, pero no me ha mandado ni un mensaje, no sé qué pase con ella, es una persona a caballo, caballo, solo un poblador a caballo, ok, nunca, nunca le vi las patas al caballo, pero dicen que es un caballo, aquí entonces lo raro es saber que es un condenado, ¿Qué es un condenado? Si hay alguien de Perú en los comentarios que nos diga qué es un condenado. Dice, los cubanos están condenados, todos por ser latinoamericanos estamos condenados. Eh, ¿Y qué? Ok, y si, sí, ¿qué onda con la música de fondo, no? No supe, yo pienso que es un muerto, dice Edith Jasbeck. Un condenado puede ser un muerto. Eh, Se ve borroso, dice Jenny 33. Javier Moreno, un abrazo, ok que era un condenado, no sabemos qué era eso, está rarito. Hay muchas evidencias o supuestas evidencias que suben ahora en TikTok y pues ya las estamos viendo, ¿no? A veces no tengo tiempo de revisar todas las redes sociales, pero veo que suben muchas cosas con referencia a fenómenos paranormales, pero sí estoy de acuerdo con ustedes. Eh, creo que voy, voy a ponerle una vez más, me parece que era una persona a caballo, sí, por la forma en cómo se movía me ha parecido un condenado. ¿Qué es eso, Dios no, mío, ¿Qué no? es Ah, esto? sí, sí, sí, sí, sí es cierto, sí es un caballo. Es, eso, es un señor? caballo no, como no, chaparrito, es, es raro, es un caballo como chaparrito, sí era un caballo. Así que <coughs> mi opinión sobre este video es que simplemente era una persona que va en la noche en la carretera con su caballo, pero un explorador paranormal, investigador paranormal. El charlatán diría es un condenado los condenados salen por la noche cuando todos se meten a sus casas este cabalga por las carreteras y caminos y anda por ahí tratando de espantar a todos aquellos que trasnocharon esos condenados pueden llevarte a la muerte si los encuentras en la carretera está interesante la forma en que en que los investigadores paranormales y exploradores paranormales pueden documentar esto, ¿verdad? Suena más, suena más entretenido. Muy bien, vamos a ver el de Bernardo García, que dice lo siguiente. Oh, son muchas evidencias, me manda muchas evidencias. Dice, hola, buenas tardes. Después me dice, usted que es experto, ¿qué cree que sea esto? Cabe mencionar que fue un día antes que me internaran a mi mamá y de ahí nunca volvimos a hablar con ella. Falleció tiempo después. Quiero chatear con alguien. Yo creo que ese de quiere chatear con alguien es es como un virus. Pero bueno, nos mandó una fotografía que estamos viendo aquí en pantalla. Se la estoy poniendo a, así para que la vean en YouNow y en, en, en Facebook. Y pues mira, lo, el problema que lamentable que tuvo con su mamá, no creo que sea relacionado con esto. Oh, aquí les voy a enseñar a la gente de YouNow. No sé qué, no creo que tenga relación con esto, pero se ve como un niño, ¿no? Curiosamente ahí me gustaría ver la fotografía completa, pero solamente nos mandan un fragmento, pero sí se alcanza a ver un niño. Como la forma de un bebé sentado o algo así, es muy raro. No sabemos también en dónde estén. ¿En qué lugar fue tomado? Necesitaría mucha más información. Incluso parece una escuela o una guardería o algo así podría parecer. ¿Sí la vieron? Écheme las ruletas, no sean mala onda ya en YouNow. Todavía hay ruletas de la muerte. Y gracias a Sandra que me mandó mil likes. Y gracias a Alexia Guerrero también, mis mis seguidoras número uno esta noche, gracias, eh, no alcanzo a apreciar bien, dice Arles, Aidea, un abracito, gracias por estar acá, Benjamín, mi hermano, Cristian ML, pues parece el rostro de un niño, no sé si puedo hacerlo más grande, voy a guardar la imagen, no, ahorita no la voy a guardar, pero, aquí sí se ve, si sí se alcanza a ver algo ahí raro, ¿ustedes qué opinan que sea? vamos a ver a los comentarios, eh, eh, dice: ¿Me puedo morir por cruda? Dice deikiri, deikirai. ¿Me puedo morir por cruda? Sí, mi hermano, sí te puedes morir por una cruda. Sí, creo que sí, ¿no? Si alguien es médico, ¿se puede morir por una cruda? ¿Por un guayabo? Sí, yo creo que sí. ¿Sí, ¿Sí te puedes morir por un guayabo? De ¿Por cuando, una de cuatro días? ¿De tres días? Sí, yo creo que sí te puedes morir por una cruda, ¿eh, mi hermano? Bueno, hay gente que se muere por la cruda. Porque cuando le da mucha sed toma algo muy frío y dicen que las que las tripas se te, se te como que se aprietan tus tripas no sé qué pasa con las tripas y mueres así que sí te Pero puedes morir también, si también de un infarto Ox cuando otra transmisión de moco saludos bro pues eh, Melissa me dice ella es la que me indica cuándo se hace otra transmisión de moco yo creo que esperemos que mañana pueda Melisa. Eh, espero que, me. a ver qué me dice Melisa. Ahora sí que lo que diga ella. ¿Cuándo veremos el video Full HD? Mil maneras de morir, Maru. Eh, Benjamín Pérez Mejía, un abrazo. Tecno 77. El Pep, saludos desde Perú. Muy bien, vamos a ver otro, otro caso, pero en este en especial, me parece que puede ser una pareidolia. O puede ser que haya por ahí... Una, una imagen pegada y que por el reflejo del, vide, del vidrio se pueda ver a través de eso como que hay algo enfrente, como que hay un niño, como que hay algo, pero es el reflejo de algo, de un cartel o algo que tenga el rostro de alguien y que se esté reflejando en el vidrio, eso es lo que yo creo, porque me gustaría ver mucho más a detalle esa, esa fotografía mucho más amplia, me mandaron solamente ese fragmento, eh, pero un explorador paranormal, investigador de terror, diría, es un niño que murió en esa escuela. Ese niño está todavía rondando, no puede descansar en paz. A todos aquellos que se toman fotografías se les aparece. Hay que ir a investigar esa secundaria en la noche para que nos salga el niño, el niño de la secundaria. Eso diría un explorador paranormal, investigador paranormal, eso diría. Así que tenemos muchos casos, eh, muchos casos. El niño, de la, el niño fantasma de la secundaria, el niño fantasma de la secundaria, le opondrían a este caso. Es que los exploradores paranormales, a todo, estaba hablando con... ¿con quién estaba hablando? Con Santo Moret. Estaba hablando con Santo Moret, un amigo, que también hace exploraciones paranormales, y le decía que, que cuando yo comencé a hacer eso de exploraciones paranormales o conocer el mundo de los exploradores paranormales, me daba mucha risa que a cualquier cosa normal le ponían un, un título muy tétrico. Y era muy divertido hacerlo porque la gente no sabe. La gente cuando ve, de pronto dice, explorador paranormal tal en vivo. Y dice, eh, las vías de la muerte, ¿no? y dicen, ah, cabrón, están las vías de la muerte, y eso se va a poner bien tenso, las vías de la muerte, y en realidad el investigador paranormal solamente fue enfrente de su casa donde hay vías, y les puso así el título, las vías de la muerte, entonces todo eso, todas las locaciones que les llaman, les ponen eh, el terreno maldito de las brujas, cuando es un terreno maldito como de al lado de su casa, exactamente, pero a todo le ponen, un, un título así, paranormal, muy loco. Entonces, me, me gusta mucho el ponerle el túnel de los lamentos. Y es un drenaje, un drenaje que encontraron ahí cerca de su casa y le ponen el túnel de los lamentos. La verdad, estoy bien, bien perturbador. Un abrazo, no se acuerdan, pero hubo un tiempo en que todos los youtubers querían hacer exploraciones urbanas. Dice Margarita Acosta. Sí, sí, un tiempo donde todos uh, los youtubers trataban de hacer exploraciones paranormales. Pineda Javier, vamos a ver qué nos dice en este mensaje que dice, Hola, Oxlack, <coughs> mi nombre es Javier Pineda, soy youtuber con 167 mil seguidores, muy buenos, 167 mil seguidores. Mi canal fue hackeado el 31 de octubre, todos mis suscriptores y yo mismo te conocemos me conocen todos los 167 mil, o sea, necesito eso con firmas, necesito un documento con 167 mil firmas de todos tus suscriptores que dicen que me conocen, y yo mismo te conocemos, y ellos me sugirieron que me contactara contigo para que pudiera investigar y ayudarme a recuperar mi canal, dice este muchacho Javier Pineda, youtuber con 167 mil seguidores. Pues ahora sí que me agarran de de al servicio a la comunidad, de como oficinas, ¿no? Como oficinas, Oxlack no solamente descubre misterios paranormales, sino atiende cuestiones de YouTube. Eh, alguien, fíjense, no sé qué día, alguien me, man, me mandó un mensaje y me pedía cuatro mil pesos, que si le prestaba cuatro mil pesos, y, y yo, yo, yo dije, pues, no no tengo para prestárselos, si no se los prestaba, porque en YouNow no dan nada de barritas, no dan likes, por eso no tendría cuatro mil pesos para prestárselos. Pero fue muy raro el, el, el que me hayan pedido cuatro mil pesos y yo pensé: ok, estaría bien, pero ¿para qué los ocuparán? ¿Por qué decidió esta persona preguntarme? Yo quizá podría decirle: ok, si sí te los presto y se los mando y no pasa nada, estaría bien, pero me causó mucha curiosidad que la gente me manda de todo tipo de mensajes. Es aquí mi buen Javier Pineda quiere que le ayude a recuperar su canal de YouTube, estos mendigos de YouTube me tienen en shadow ban, que significa que me tienen bloqueado, no le mandan las, eh, cuando subo un nuevo video, cuando estoy transmitiendo, no le mandan notificaciones a mis suscriptores, desde hace cinco años me tienen en shadow ban, entonces, ¿cómo quieres mi hermano? Ni a mí me pueden ayudar con mi problema, ni me hacen caso, pero te voy a recomendar algo, si Javier Pineda, tú estás viendo esta transmisión, y tus, o tus 167 mil seguidores están viendo la transmisión, eh, te recomiendo que vayas a la cuenta, a TikTok, a TikTok, a Twitter, y escribas a la cuenta de YouTube México, busca a la cuenta de YouTube México y le escribes ahí, le mandas un, un Twitter diciendo sobre que te hackearon tu canal y ellos te van a ayudar. Yo he visto que a toda la gente que le han hackeado el canal, les contestan en Twitter. Así que esa es mi única eh, recomendación que te puedo hacer y espero que recuperes tu canal, mi hermano, porque 167 mil seguidores son muchísimos y son muy buenos. Espero te ayuden todos y le manden ahí un Twitter a YouTube México. Vamos a ver qué dice Amir Andrey. <coughs> dice, hola, buenos días. Este video lo grabó un amigo que se encuentra en Ecuador. Pues sería bueno analizarlo. Él dice que es verífico. Yo me acuerdo que con Ada Ramones hace muchos años en su monólogo decía verífico, es verífico, es verífico, decía así, porque hacía burla a alguien que no decía verídico, que en lugar de verídico decía verífico, es verífico, es verífico. Pero aquí me encuentro con que alguien dice que es verífico, no, y de hecho dice, él dice que es verificó con acento en la O, él dice que es verificó, ¿se dice verificó en alguna parte de Latinoamérica? No. ¿Cómo dicen en Colombia? Eh, pues, eso no estoy entendiendo. Ah, okay. bien, está al otro lado. <risa> <risa> no están atento a nuestra transmisión, está viendo otra transmisión de un explorador paranormal precisamente, está viendo la investigación de un explorador paranormal, que a esta hora es cuando las están haciendo. Disculpenla, por favor. Pero bueno, dice que es verífico. Vamos a ver. Pero no nos mandó nada de video. Lamentablemente no nos mandó video. Le voy a poner aquí. Sí, muéstrame el video. Verífico. Verífico. Ahí está. Sí, muéstrame el video. Verífico. A ver si nos contesta y nos manda ese video. Verífico, ¿verdad? El chile es verídico. En Chile es verídico. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé que... Está mal dicho verídico, está mal dicho. Ah, ya, ya pusiste pausa a la transmisión del, del explorador paranormal. Juan Martínez dice lo siguiente. Oxlack, ¿por qué no hablas sobre la isla de Friendship? La isla de Friendship. Friendship, Friendship. ¿Recuerdan? Yo el único Friendship que recuerdo es el de Mortal Kombat. Mortal Kombat podía ser el Fatality, el Brutality y el Friendship como una fiesta, como sacaban globos, se ponían como de payaso, daban como regalos a los muertos. ¿Recuerdan de Mortal Kombat? Pero si ustedes no fueron gamers, ok, no importa. Voy a hablar rápidamente sobre la Isla Friendship. La Isla Friendship es una isla, isla secreta, oculta, que se encuentra en Chile. La historia cuenta que eh, unas personas que estaban tratando de comunicarse con seres extraterrestres por medio de radios y por ondas recibieron un mensaje un, un llamado por la radio de una persona o de seres que se encontraban en una isla oculta en Chile, la isla Friendship en donde era como una base subterránea, una base acuática de, de extraterrestres entonces la isla Friendship se fue desarrollando esta historia por años que estuvieron comunicándose estos seres con las personas que tenían los radios, diciendo que eran parte o pertenecían o estaban en la isla Friendship, una isla oculta en Chile, donde era una base extraterrestre. Ese es el caso de la isla Friendship. Para mi buen amigo Juan Martínez, que me escribió que hablara sobre eso. César Collazo Rojas dice lo siguiente. Hola amigo, saludos desde Perú. ¿Qué opinas de este video? Ok, el video está como, es un link, dice el link de, fe, de Facebook, pero es una historia, no lo vamos a abrir porque si es una historia ya pasó y no la vamos a poder ver, voy a leer los comentarios, buenas noches a GC, allí si, si alguien ha mandado superchats, dígamelo para que los mencione por favor, porque no he visto si que alguien me haya mandado superchats, ¿qué onda? ¿qué onda con esos superchats en YouTube gente? pero también a toda la gente que esté viendo en Facebook y les esté gustando la transmisión, dice que eres único, por eso triunfas, no copias a nadie, saludos carnal, sí copio, sí, a los exploradores, investigadores paranormales, ahora, sea, ¿cuándo vas a desmentir? Ah, no, pues qué pasó, si se desmiente solo mi hermano, eso se desmienten solo santo y la voz de Gonzo, no sé si se acuerdan, pero hubo un tiempo en que todos exactamente, sí, el túnel maldito del hoyo de las brujas, sí, hoy exploración, de hecho, Andrea está viendo la de exploración de el túnel maldito del hoyo de las brujas. El túnel está maldito. Buena. De la... Está buena la tradición, ¿sí? Ya empezaban a reírse las brujas. Viajeros del tiempo 31 de octubre. El terror de la recuperación de la cuenta de YouTuber. No abras el link. Oh, es la que es un cuento chino. Cuidado con los troyanos y Keylogger. Logger. Sí, sí, no se preocupe. No abro links. No abro links. Nunca los he abierto. Pon el título sobre la recuperación de su canal. Eh, buenas noches, Brujita que se ve un abrazo querrás decir verídico eso yo creo que quiso decir verídico dile buenas noches, banda, dile que te mande su pack ¿qué? ¿de qué hablas? Eh, te veo, leo, le hola, eh, es un abrazo ¿A lo que se refiere? no, la isla Friendship, Friendship. hola, Oxlack, me gustaría que investigues el por qué justo un día antes de que llegue la luna sangrienta, las aves aparezcan en el cementerio muertos Miguel aquí no dijo que me gustaría que investigaras el por qué, justo un día antes de que llegue la luna sangrienta, las aves aparezcan en el cementerio muertos. Fíjense que es muy curioso. La luna sangrienta es ese fenómeno de la luna roja. No sé cómo, no tengo muy claro cómo es que se reproduce ese fenómeno de la, de la luna roja, pero me parece que sí tiene que ver con que que tenga una manifestación en las personas, que se vuelvan violentas. Eh, recordemos que la luna también hace un fenómeno en la marea, y es muy raro, ¿no? Que, que efectivamente la luna tenga que ver con nuestros comportamientos, con, eh, con cosas de la naturaleza, eh, estando fuera de la, de la, del planeta, de la Tierra entonces esto que me dice es que de una luna roja que cuando va a suceder esto hay aves muertas pues recientemente bueno el día de hoy subió un video precisamente donde en indonesia hubo centenares de aves que cayeron muertas en un cementerio lo raro sí ha sucedido varias ocasiones en donde aves de pronto caen muertas en diferentes lados pero lo raro de esta ocasión fue que fue en un cementerio ahora eh, es curioso el por qué estas aves mueren se dice o bueno los expertos tratan de explicar esto diciendo que son por contaminantes por fenómenos naturales y ya seguramente sí lo son pero podría haber más hipótesis sobre cosas aún más extrañas del por qué de pronto tantas aves caen muertas en un lugar Pobrecitas, eh, si pueden ver mi video del día de hoy, en el canal de YouTube, puse estos videos donde las aves murieron recientemente y cayeron sobre un cementerio. Las recogían así con, hasta con palas de tantas aves muertas. O sea, fue algo muy feo y algo que de pronto sucede. Si sí, lo recuerdo, dice Benjamín Pérez, me un abrazo. Miriam, un abrazo también. Eh, este, este Hernández, yo lo vi. Ah, muy bien. Gracias, gracias Esther Hernández por ver ese video. deme un segundo, regreso, me están llamando, no me tardo nada, estamos en eh, Oxlack, paranormal, misterios y exploraciones paranormales fraudulentas. Margarita, sí, yo lo tengo comprado. Es que antes le hacía burla a los investigadores paranormales, pero ahora ya no hay investigadores paranormales, porque casi ya no hay. Están los de antaño, los que se quedaron... Porque como que hubo una moda y ahora ya se hacen llamar exploradores paranormales. Ya hay muchos exploradores paranormales y dejaron de autonombrarse investigadores paranormales. Así que yo ya soy de la vieja escuela. Ya los nuevos ya ni son crepipasteros, ya son exploradores paranormales. Por eso ah. va evolucionando esto de, de los charlatanes. Ya hasta Jaime Maussan, ya hasta lo dejamos en paz. Oxlack, sea, me salió un anuncio de que me gané un iPhone. ¿Qué hago? Dale clic al enlace... Da todos tus datos y espero disfrutes ese iPhone, mi hermano. Muy, muy suertudo que eres tú a ganarte un iPhone en internet. ¿Qué marca son tus lentes, Oxlack? Racer 66, 66666 son marca Amazon. Los compré en Amazon. De hecho, y les voy a ser sincero, son lentes para disfrazarse el día de brujas. Así que yo me los compré solamente por ridículo ahora ya lo saben, dice que Osla Castro está en tendencias en YouNow, gracias a toda la gente, tenemos 10 mil likes, wow, qué recibimiento que he tenido esta noche con apenas 12 personas, 12 personas en YouNow y estamos en tendencia y aparte tenemos 10 mil, yo no sé cuántos números son, sean ya positivos en YouNow, pero 10 mil likes son muy buenos creo, es el regreso, gracias por apoyarme gente, no sé cuántos hagan los demás, pero yo estoy contento por la gente que está aquí. Gracias a 78carlos19 por esos 400 likes. Gracias, mis hermanos. Me siento muy, muy a gusto con ustedes. La verdad, he tratado de poner YouNow con el StreamYard, pero no he podido. Si alguien sabe cómo se hace eso, díganme para que ya pueda transmitir desde StreamYard con la plataforma de YouNow, Facebook y YouTube al mismo tiempo. El problema de YouNow es que no es compatible con algunas cosas y eso es lo que dificulta, que si no estaríamos todos juntos en una, en una misma transmisión. Regreso, no me tardo. Comerciales. <risa> ya estoy de regreso regresamos de comerciales somos humanos necesitan ir al baño dice Christian Jacinto, no hay unos que se, que se operan para no, ir al, para no ir al baño en Europa en Europa, eso te diría uno de esos es que estoy de pronto en mi, en mi modo Oxlack y, y de pronto en mi modo explorador paranormal charlatán, así que puedo decir cosas verdaderas y cosas falsas de pronto pasa una sombra y mueve la silla. Eh, pongan atención si aparece algo extra normal. Ahí de un abrazo. Gracias a toda la gente. Fue a colgar el... No, no, no. Oxlack, no, ok, te escribí al mes y ya revisas las fotos, por favor. Ok, vamos a seguir viendo qué más hay en los mensajes. Dice Tomás Galárraga. Galárraga. Le comparto un video donde se aparece la llorona en Ecuador. Mira el video, Oxlack. Ok, vamos a verlo todos juntos. Ok, pero es que no, no, no logro, no logro ver cómo, no logro hacer que se vea en grande esto. Si sí, quito eso. Ok, quite eso. Ah, se ve más grande un poquito. Pero no, no lo suficientemente grande. Ahí lo vamos a poner. Bueno, vamos a StreamYard, vamos a poner esta pantalla. Y vamos a poner este video. Dice que es una llorona en Ecuador. La gente en YouNow lo va a escuchar o lo vemos. Vénganse para acá. Eh, 20%. ahí esto no. Ahí ven. Sí, ahí ven. ahí ven. Vamos a ver el video. Ok. Ok, eh, hasta ahí porque quiero recordarles que ese audio <coughs> Quiero recordarles que ese audio fue, eh, fue tomado de una mujer que estaba en Morelos, en Morelos, Cuernavaca, una mujer durante la madrugada Comenzó a, a llorar, a hacer este tipo de lamentos. No estaba bien de sus facultades mentales esta persona. Fue la madrugada, la grabaron. Y pues sí, me parece que pidieron apoyo y se la llevaron a esta mujer. Pero ese audio, eh, muchas personas comenzaron a tomarlo para montarlo sobre otros videos de noche y hacerlo pasar como que eran videos de la llorona. Este video sucedió en Ecuador, en, en México en Morelos, y no, no amigo, que me mandó esta evidencia que dice que es de Ecuador, es un video falso, es un video montado, pero los charlatanes te dirían que es un video real, que la bruja es escalofriante, hasta se me enchinó el, el cuero, de escuchar a la llorona, se, se me encrispó hasta los pelos de la cabeza, uy, qué terrorífico, Video que han mandado esta noche a nuestro a nuestro correo. Este este video de la Llorona de Ecuador me ha dejado completamente impactado. Me, déjeme calmar un poco porque mi corazón está latiendo mucho. Efectivamente, esta mujer aterradora aparece durante la noche y esos son sus lamentos reales. Acabamos de ver el video más real de la Llorona de Ecuador. ¿Qué opinas de Alberto del Arco? Opino que hace muchas charlatanerías y que muchas personas eh, lo siguen y no les importa si les miente o no, que sus videos de exploraciones paranormales donde salen fantasmas y demás y se espanta es mero show, como lo hizo durante 11 años en el programa Extranormal. Alberto del Arco no me cae mal como persona porque no lo conozco, pero en su forma... De presentar estos eh, exploraciones paranormales, debo decirles que es un completo charlatán, lamentablemente para todos aquellos que lo sigan. Si quieren odiarme, ódianme, pero aquí yo estoy para andar diciendo verdades. Hola, buenas noches a todos, madre. un saludo, buenos días, dice Omar Lugo, un abrazo a Omar Lugo. Eh, ¿Qué opinas de Jaime Mausán? El señor ya vimos cuántas veces eh, mal informó fue sensacionalista, incluso amarillista, con casos donde no había extraterrestres, sino eran eh, cosas meramente explicables, y él por su tendencia o por su forma de presentar las cosas, porque es un negocio para él fue el cambiar de ser reportero a ufólogo, le comenzó a, a remitir un negocio, un negocio que le redituaba bastante, entonces, conocimos muchos temas de, de Jaime Maussan que eran falsos, que los hizo pasar como verdaderos cuando eran falsos o cuando tenían explicaciones. Y el señor Jaime Maussan tampoco me cae mal, como persona no lo conozco, sí lo he tratado un poco, sí he hablado con él un poco, pero no es para decir que me cae mal o me cae bien, pero debe de reconocer él que ha mentido en varias ocasiones o que su manera de presentar el fenómeno ovni extraterrestre lo ha llevado a ser sensacionalista y por lo tanto muchos le dejaron dejaron de creer en él o en lo que decía. Me parece que la mejor forma de presentar todos todo los, los fenómenos paranormales <coughs> es siendo neutral porque nadie tiene la razón ¿no? ni la respuesta y cuando uno la tiene entonces sí presentar los hechos aunque sean negativos para el fenómeno, porque lo de lo que se trata, a mi parecer, es de hablar sobre un fenómeno que está ahí y que a muchos nos ha ocurrido y que es interesante y que da miedo de pronto. Pero todo lo demás es entretenimiento, ¿no? Entonces eso es lo malo, que el fenómeno paranormal lo manejan de forma entretenida, como entretenimiento, para ganar dinero. Esa es la mera verdad. Lo mío ha sido pasión desde que era niño. Eh, y desde que yo trabajaba, hablaba, leía, y me involucraba con el fenómeno paranormal, y les recuerdo que yo estuve cuatro años en YouTube, cuando inició YouTube estuve cuatro años haciendo videos constantemente, semana a semana, hacía videos, cuatro años sin ganarme nada, ni pensar que esto me iba a dar algo, simplemente lo hacía por pasión, y hasta la fecha sigue, sigue siéndolo, ¿no? Tanto que ya hubiera dejado YouTube, porque no me genera ingresos, eh, pero aún sigo, sigo compartiendo mis historias en YouTube. Un abrazo a toda la gente que toma el fenómeno paranormal más serio, ¿no? Y o para las personas que ven el fenómeno paranormal con estos charlatanes, pero que lo ven a manera de entretenimiento, adelante, adelante, están en todo su derecho y si les gusta ese entretenimiento charlatanesco, muy bien, adelante, háganlo. El chiste es que, sea, que estén bien entendidos de que son cosas falsas, de que es mero montaje. Oslak, buenas noches, una pregunta, ¿cuál es la evidencia que más te ha sorprendido en este tiempo que llevas en esto de lo paranormal? No, Jeremy, me haces la pregunta que me hacen todos desde siempre. Eh, en otra ocasión te la platicaré, porque hay muchas, pero quiero decirte que no es la experiencia que yo haya vivido, sino la que cada uno experimenta. Esa es la mejor evidencia paranormal que existe, la que cada uno de ustedes experimenta es Fernando Solís, un saludo, des, saludos bro desde Guatemala, muéstrame a tu novia <coughs> o muy Marina Joyce, dice él, no, no muéstranos a tu novia o muy Marina Joyce, no, sí de hecho está está encadenada ahorita está sufriendo escúchenla, escúchenla cómo está sufriendo, está encadenada eh, y terminando esta transmisión voy a voy a torturarla, ese es, es lo del diario, ¿no? del diario es dejarla sin comer eh, no iba a decir cosas, pero no, porque si no me van a censurar, mira el video que te ha pasado por Facebook sobre el youtuber ruso, vamos a seguir viendo las eh, evidencias paranormales que me manda la gente, Jesús Villamedina me mandó esta fotografía y dice "Oxla Castro, soy tu seguidor de, de tu contenido en YouTube, hoy vi esta foto en Facebook, por favor analízala estamos Estoy viendo la fotografía eh, Pero no Pero no veo nada extraño Se las voy a mostrar en el StreamYard Dicen que vea esta fotografía Para que la analice Ahorita se las muestro a ustedes gente de YouNow Porque no tiene como que mucho sentido mostrárselas No veo nada Nada paranormal ahí ¿Alguien ve algo paranormal? Algo extraño Solamente es una niña en una bicicleta. No veo nada extraño, ni en la sombra, ni en ningún lado. Ah, ok. Ok, como al lado de la niña, lo malo es que no puedo hacerlo grande. Al lado de la niña parece como si hubiera una persona, ahí en el, en el cabello. Uy, uy, uy. Ya, ya me tiene harto ese. Ya me queda poca batería, no importa ahí al lado del rostro de la niña como que parece ¿no? ven ahí donde está la flechita como que parece que hay alguien detrás, como si fuera algo, pero yo creo que es una pareidolia nada más no encuentro otra cosa rara en esa fotografía ¿Veanla? ustedes ven algo raro si me dicen que se ve borroso o algo así, es que así se ve, no se distingue bien así que lo lamento no no había nada raro, no veo nada raro en esa fotografía voy a los comentarios eh, a mí me parece una persona, pero no hay más descripción de la foto no hay más descripción de la foto me la mandaron tal cual, se ve muy chiquito verdad, bueno vamos a quitar esta y vamos a ver lo siguiente. Brian Abadón dice, este caso será real. Me manda un, un link que es de un video de YouTube, de Facebook, pero no lo vamos a abrir. Vamos a César García González que me mandó. Ah, mira, mi, mi amigo tiempo en seguirte y ve. Misterios Nocturnos. Me apareció, le apareció publicidad de Misterios Nocturnos. Para la gente que no conoce mi podcast, es ese, Misterios Nocturnos. Ahí aparece. Uy, aparece como como que no se ve bien ahí en la cámara, ¿verdad? De YouNow. Misterios Nocturnos. Si alguien sabe cómo poner o cómo vincular YouNow, el afán número uno es Aide, gracias Aide. O es Carlos19. Carlos19, un abrazo. Gracias mi hermano desde Estados Unidos. Tenemos 11.000 likes. Si alguien sabe cómo vincular YouNow con StreamYard, por favor avísenme para que ya estemos todos juntos, la gente de Facebook, la gente de YouTube, la gente de YouNow, buenas noches a todos, tú sabías que estaba en el gran, dice, no sabía que estaba el gran Oxlack en YouNow, Carlos Ramírez, estamos de regreso, mi hermano, estamos de regreso, vamos a ver otra foto, quiero chatear con alguien, eso es un virus, yo creo Luis Carlos Bel... Vargas, <risas> Luis Carlos Bel... Vargas, dice, hola Oxlack, saludos, hola mi hermano Edgar Fabián Núñez, Dice, ¿cómo ves que hace Mario se voló la barda? Ah, pasa que me mandaron una imagen donde dicen que en la tienda de Mario va a haber recorridos paranormales, recorridos de, de terror. Entonces, creo que están 200 pesos la entrada para entrar al recorrido en la tienda de Mario allá en Guadalajara. Y pues bueno, eso <coughs> Fíjense, les voy, a, les voy a comentar algo. Cuando yo fui a la tienda de Mario e hicimos esa transmisión desde adentro de la tienda, Mario estaba muy preocupado. Él al principio no quería salir a cámara. Me dijo que no, que él no quería ser conocido, que no quería que nadie lo fastidiara en la tienda, que no quería que su caso de fantasmas saliera mucho a la luz, que fuera muy popular y que la gente fuera de curiosa a su tienda, que él no quería nada de eso que me había dejado hacer la transmisión esa noche, pero que solamente hasta ahí se iba a quedar el caso. Incluso, como, se, como llegó mucha gente esa noche, que hicimos la transmisión, llegó mucha gente y estaba fuera de la tienda de Mario. Y dentro de toda esa, esa gente llegó la dueña del local y Mario me dijo, porque Mario al parecer renta ese local, está dividido en dos, es un local muy grande y está dividido en dos por, una, por un plafón ahí delgadito. Del lado está la dulcería y del otro lado hay muebles. Curiosamente, del lado de los muebles, aunque solamente lo separa una hoja, si, vamos a ver, este es el tamaño del grueso de lo que separa el, el plafón de la tienda de Mario de la de tienda de muebles en un mismo local. Es decir, de este lado, aquí donde estoy yo, se aparecía el monstruo, los fantasmas, todo lo paranormal. Y aquí al lado, aquí al lado, en esta área, que es el mismo local, separado por una cortina, ahí no pasaba nada, ¿no? Eso es lo raro. Y cuando llegó la dueña, me dice, o me dijo Mario, que estaba angustiado porque la dueña le dijo que no quería nada de espectáculos ahí, que no quería shows, que si no paraba eso que le iba a quitar el local, que le iba a dejar de rentar el local. Y por eso Mario estaba entre molesto y espantado, porque había llegado mucha gente ese día que hice la transmisión adentro de la tienda de Mario. Y ven, vean el resultado. Ahora ya estaba a ver recorridos paranormales en la tienda de Mario. Él sale a cámara, hace sus transmisiones se ha aparecido un monstruo, se ha parecido a Yuoki, se ha parecido a una niña fantasma, a los ladrones, los a, unos ladrones que entraron a la tienda de Mario, ¿qué se van a robar de la tienda de Mario? En la tienda de Mario solamente hay dulces, hay dulces y piñatas, hay servilletas y vasos, ¿a qué entraron a la tienda de Mario a robar a un, alguien? ¿Y cómo van a entrar? Yo conozco la tienda, yo sé cómo está la tienda, ¿cómo, cómo entraron? Pura falsedad, completamente falsedad. Yo por eso dejé de hablar de la tienda de Mario, porque no iba a solapar que alguien estuviera mintiendo. Si Mario me hubiera dicho, mira, Oxlack, la, la verdad estoy haciendo eh, un show, me entretiene hacer cosas paranormales falsas y quiero que en Internet, eh, mi caso se haga muy popular, hubiera dicho, ok, Mario, y nunca volviera a mencionar a Mario, ni de forma positiva ni negativa pero como ha hecho o ha insinuado o insistido en que su caso es real, por eso lamentablemente tengo que decir todas estas cosas de Mario, porque no se vale que traten de engañar a la gente te a decir de Mario que es muy bueno haciendo sus evidencias paranormales y ha sido muy bueno contando una historia de terror en su tienda fascinante, se llevó un 10% pero no es verdad, es mentira. Aunque debo decir también que efectivamente en la zona parece que sí hay eh, cosas paranormales, cosas raras, que sí hay una historia, en, en, no solamente en su local, sino en los locales de al lado, de alrededor, como que en la zona, como que antes había algo que ahora hace que haya eh, fenómenos paranormales. Sí los hay, sí es cierto que existe en la zona eh, fenómenos paranormales, pero todo lo que sale en la tienda de Mario es actuado, es hecho. Entonces, si sí, en su tienda sí pudieran llegar a espantar, sí pudiera haber unas energías, pero no las lo que vemos: el niño, el niño que aparece ahí chiquito que corre, a la muchacha que la jalan del, del pie, a la fantasma que espantó a los ladrones, a la yugoki que apareció entre las piñatas, a la moana que se incendió, o sea es un montón de cosas, eso no, eso es, todo eso ha sido meramente mero show y falsedad. Pero los fantasmas se brincaron de la escuela, ¿es Mario debería ser un productor de una serie de terror? La verdad, sí, a Mario le queda bien hacer los efectos de terror, claro que sí. <coughs> a Juan 71F, gracias a Sandra también, a Jorge Vargas allá en YouNow, chicos, gracias, le mando un abrazote. 78 Carlos, gracias mi hermano por apoyarme esta noche, a Sandra también. Gracias, Angélica García. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Angélica? Bienvenidos nuevamente en YouNow. Gracias a Ide también que está aquí. Faltó la piñata que mueve los ojos. Sí, es cierto, la piñata movió los ojos. O sea, ¿qué opinas del caso, caso Carlos Name? No, Carlos Name es lo mismo, chicos. Carlos Name es completamente lo mismo. Es una, es una obra, obra de teatro constante en sus historias de Instagram. Eh, Carlos Name pasó de... Yo vi sus primeras historias de Carlos Neim. Carlos Neim pasó de que en su casa se escuchaban ruidos, de que había gente afuera de su casa extraña, a extraterrestres, encontrar huevos de dinosaurio. En serio, quien vea a Carlos Neim por entretenimiento, adelante. Chicos, con mucho gusto, véanlo. Pero quien lo vea porque se lo cree, me cae que como dice Dross, bailan con, las, con la música de los Teletubbies o algo así, dice Dross, ¿no? Neta, no, no, esa gente que sí cree ya en eso, es gente que, que sí baila con la... ¿Cómo, cómo dice Dross? <ríe> con la canción de los Teletubbies. Se extraña porque aquí un abrazo el telediario. Yo me quedé en la parte de Animales Extintos con Carlos Name. Sí, saludame Edgar Aranda, un saludo. Dinosaurios, sí, Lía. Este muchacho ya encontró huevos de dinosaurio. Y, y así es donde salía el dinosaurio, creo. Luis, pero por andar el show, los que creen eso tienen la mollera sumida, pero muy sumida, pero muy sumida. Sí tiene razón. Vamos a ver qué otro mensaje me mandaron aquí al correo. Eh, de hecho, me mandaron nuevos, ¿no? Ah, sí. Alejandro Guerrero me mandó algo. No. Dice, a ver si puedes ver a la niña que sale ahí, Oxlack me mandó una fotografía, esto es de ahorita, reciente, vamos a verlo, lo estoy poniendo en pantalla, acérquense a la pantalla para ver si pueden observar a la niña que sale ahí, yo no la observo, vamos a ver aquí la gente de YouNow, gente de YouNow, pueden ver a la niña que está ahí, a ver dónde está, ¿Sí se ve bien o no se ve bien, ahí está, ahí ve mejor la foto, ¿alcanzan a ver la niña que se ve ahí? yo no la veo esto es como como encuentra a Wally, ¿no? alguien que me diga por dónde está más o menos la niña no la alcanzo a notar eso me lo acaban de mandar ahorita es de la gente que está viendo la transmisión así que les agradezco por estar pues eh, apoyando, interactuando mandándome cosas para que las revisemos, no alcanzo a ver a la niña mi hermano no alcanzo a ver a la niña alguien la ve por ahí o sea me sorprendería si de pronto sí ya la logro ver pero nada eh Alejandro Guerrero que me lo acaba de mandar Dice, dice, a ver si puedes ver a la niña que sale ahí, Oxlack. Pues Uy, pues es que no la veo. Yo creo que nos lo mandó así como para que estuviéramos aquí buscando algo que no está. No sé, no la veo, no la veo. No la veo, vamos a ver. Drorro nos acaba de mandar. Dice, mira este caso, transformación de una Wall. Quiero más información. Dross Rotzang nos acaba de mandar este video que dice, mira este caso, transformación de una agua. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos mandó el buen Dross. Ya saben que es Dross Región 4, eh, o sea, no, no se emocionen con que sea Dross Real. Es Dross Región 4. A ver, déjenme ver, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, vamos a propósito. Bueno, me, me sorprende muchísimo cómo hay personas que... Que ya están grandes y que le entran a esto del internet no que le entran a esto de los filtros del tiktok me sorprende mucho yo no sé si cuando yo ya esté grande siga de ridículo no sé si digo ahora soy ridículo pero pues ya más más más viejito no sé no sé si yo sea un, un viejito ridículo pero. Pero estuvo bueno el video. ¿Qué les pareció? Le agarró al gusto a la edición y a los filtros, dice Juan. Es que mucho, mucho talento reprimido. Dross se llevó un Oscar al mejor actor, tiene un estreñimiento. ¿Quieren verlo otra vez? Vamos a verlo otra vez porque sí estuvo chistoso. A ver, ahí. Sí. Ok, ah, no lo vieron, ¿verdad? Perdón, perdón, no lo vieron Lo vimos nada más en YouNow No lo vimos allá en no lo vimos allá en Facebook <risa> déjenme ponérselos otra vez se los voy a poner allá en Facebook y en Youtube porque no lo vieron al principio pensé que el señor tenía problemas mentales <risa> al principio creí que el señor tenía problemas mentales, dije no, no sean manchados, están poniendo ahí una persona con, con problemas mentales, con, con algo y me sale con que se convirtió en hombre lobo, dice que en la UAL, dijo Drorotzang región 4, vamos a ver a Gaby Santos que nos mandó esto, que dice, <coughs> vamos a leerlo Dice, hola Ox, espero me puedas ayudar a analizar este video, es en la casa de mi tía, dice que ese día estaban varios familiares en la casa y escucharon que trataron de abrir la puerta, por lo que un primo salió a ver y no había nadie, creyeron que era uno de mis primos, pero no, resulta que llegó después de media hora y le preguntaron si fue él quien trataba de abrir y dijo que no, revisaron las cámaras y captaron esto, pero lo extraño es que no había nadie afuera. Cuando salieron a ver, varios de mis familiares dicen que alcanzan a ver tres o cuatro personas. Hay otro video donde una tía está hablando por teléfono y afuera se ve que hay alguien, pero ella no se percata de su presencia. Vamos a ver el video. Se supone que debemos de ver personas afuera. Vamos a verlo. Yo creo que es como esta área, ¿no? No, como que no di con nada, ¿eh? O sea, aquí se ve que se mueve algo, pero es solo eso. Aquí se movió algo, aquí se movió algo. Pero no nada, ¿eh? Como que no nada espectacular, no, no sé. Y aquí nos manda los puntos donde se ven. Aquí, aquí y aquí, estos son los puntos donde se, supuestamente se ve. Estos son los puntos donde dicen que se ven personas, aparte de que se ve que pasan después de que aparece ser un trueno. Exacto, sí, sí, se ve como que, como que hay movimiento, pero no podemos saber de qué fue el movimiento. Aquí se van a ver los movimientos, vean, después de como un trueno, se ve ahí movimiento, ahí está el trueno y ahí hay movimiento. Listo, sí pasó algo pasó algo como aquí como aquí pero no eh, no no no podríamos explicar qué, qué pudo haber sido o sea está se ve que hay algo ahí pero no podemos decir qué pasó o sea pudo haber sido algo alguien un gato no sé no sé no se sé, alcanza a ver más Armando Rea nos manda esto que dice: <coughs> Pensé que era la pared y lo que señalas era el piso. Dice: Justo donde comienza la fecha hay otro rostro más macabro. O sea que aquí que, que hay un rostro. Ah, pero ya tenéis un zoom de ese rostro, que pena. Pensé que era una pared y lo que señala era el piso. No entiendo. No entiendo. Vamos a ver este video. Ya me, ya me cayó un virus. <risa> Porque no tiene nada ese video. Ok, no sé, no sé, ese, ese video no sé de qué era. Ya me cayó un virus, ¿verdad, gente? Ya voy a empezar a mandar mensajes de quiero chatear con alguien. O sea, no, es que no, no se ve nada ahí. Dice son los youtubers rusos que el video podría ser real, no sé qué opinas tú, vamos a ver esta parte, pero ya, ya me cayó el, el chagüiste, porque miren, ya se hace feo, la pantalla ya me cayó el el troyano, vamos a ver esto, ahí se alcanza a ver, sí, vamos a ver eso, fue en medio del bosque, y en pleno oscuro, ¡Uy, no! Ya me cayó el troyano porque ya no se reproduce. Fue en medio del bosque y en plena oscuridad que mientras avanzaban se enfrentarían con esto. ¡Uy, no! Fue en medio de la noche y en plena oscuridad donde estos muchachos encontraron lo inexplicable. Eso me falta, hablar así en mis videos. Quizá sea más interesante... Y los puedan ver mucho mejor. Creo que así es la forma en que se deben narrar los videos paranormales. Ya me cayó el troyano, gente. Ya se te bugueó la página. Le cayó el trollano, se te bugueó, recarga la página. Voy a recargar la página, pero esto va a quedar como una experiencia aterradora. Vamos a ver si podemos ponerle clic al video del chico ruso. ¿Qué les parece si ya hablo así en los videos? No debiste abrir el video. Ya me chingué, Ramírez Páez. Ya ni modo. Así hablaba Jaime Monzán cuando decía y nadie hace nada. Margarita, esa página de Facebook ya no acepta. Eh... <risa> a mí sí me gusta. Que <risa> Saludos. Si sí les gusta que hable así en los videos. Es que a mí se me pega el acento cuando escucho algo. Cualquier voz se me pega. Entonces, ya ni modo. Voy a hablar así por un rato. Vamos a refrescar la página. A ver. Si puede reproducir el video. Vamos a ver. Estoy refrescando la página porque si no ya me cayó el troyano, ya me cayó el chahuisle. Ah, ese, ese video de, de lo, del... Sí lo quería ver, ese video de, de los rusos. Vamos a ver. Ahí está. Parece que a lo mejor sí funcionó. No, no, sigue como haciendo flash, eh. Sigue siendo flash a ver. Fue en medio del bosque. No sí, no ya valí, ya valí me cayó el troyano, no, no debí darle clic. Gente ni modo, ahora qué hago? Ya me van, a, ya me van a hackear y van a hablar sobre criptomonedas en mi página de Facebook. Este, pues ya ni modo gente. Ya ni modo, me cayó el chavistle, me cayó un troyano en mi página de Facebook. Próximamente van a estar viendo videos de criptomonedas en mi, en mi página de Facebook. Cierra la página y vuelve a abrir, dice. A ver, vamos a cerrarla, vamos a hacer caso. Vamos a hacer caso a este muchacho que me recomienda abrir y cerrar la página para que vuelva a funcionar. A ver, vamos a ver. ¿Saben qué? Para la otra transmisión que haga solo, eh, vamos a tener llamadas telefónicas para que ustedes me cuenten sus historias paranormales como lo hacíamos en Encuentro con lo Desconocido. ¿Sale? Para la próxima vamos a hacer llamadas telefónicas para que me cuenten sus historias paranormales. Pero seguramente en la semana tendremos Moco junto a Melisa para que todos los mocosos vengan a vernos y estemos muy contentos platicando sobre teorías extravagantes, extrañas y ridículas, ¿les parece? A ver, acabo de, de hacer lo que me dijeron, cerrar y abrir la página, y vamos a ver esto del... No hace lo mismo, muchachos. Sí me cayó el chagüisle. No, hace lo mismo. Vamos a ver, ahí dice... Hola, buenas noches, tengo una foto de un niño de un año que me gustaría que analices me la compartió mi amiga, su mamá, donde le están festejando con un pastel, pero él algunas fotos sale de, pero él algunas fotos sale eh, de eh, una sombra como si fuera un ángel duende etc. bueno, me gustaría verla amigo, me gustaría ver la fotografía, porque si digo me gustaría verla, no, no sé, ustedes tienen unas mentes cochambrosas, que no sé, vamos a ver si nos la manda y eso sería la última evidencia de la noche, que es como un duende, como un hada, como de pronto están festejando, están festejando el cumpleaños y de pronto salió un hada vamos a ver la fotografía paranormal de esta noche ya me vio Noé Pelicier, es quien se llama así, Noé Pelissier vamos a ver, ah, ahora tengo que compartir la pantalla, verdad Dice compartir pantalla. Oxlack, sea en tu página ya están vendiendo criptomonedas. No, no sé si reírme o llorar porque sí sería muy chistoso. Archivo de video es compartir pantalla. Si mi página de Facebook ya están vendiendo criptomonedas, no sé si reír o llorar, pero sí sería muy chistoso. Digo, pues ya que, ¿no? Eh, gracias a Cristian, Angélica García, Benjamín Vamos a ver si ya nos contestó Nuestro buen amigo que ya vio eso Ya vio que le contesté que quería que ver la fotografía Está viendo la transmisión Seguramente ustedes están viendo en vivo Ahora, esto tenemos mucha gente Viéndonos, casi los 167 mil seguidores De nuestro amigo eh, De hace rato nos están viendo ¿Cuándo es lo de las llamadas? Pues si mañana Melissa no viene a Moco entonces hacemos lo de llamadas telefónicas y me cuentan sus historias paranormales. En el encuentro con lo desconocido, el regreso 2021. Ya todos vacunados. ¿Qué les parece? Estaría bueno el regreso, ¿no? ¿Puedo saludar, mamá? ¿Quieres saludar? ¿A quién quieres saludar? A todos. Ay, Dios mío, a ver, ven a saludar, pues a todos. Ahora revisa el video que te envié. Voy, vamos a, a que. Andrea quiere saludar a todos. Hola a todos. Aquí está en Facebook y en YouTube. Y acá está en YouNow. Okay. ¿Sale? Hola, hola, hola. ¿Qué te parece si ya hablo así en mis videos? Oh, es ¿Sí? Estaría bien que hiciera un video hablando así. No. Voy a hacer un video como de de, de octubre del mes del terror como de broma, hablando así, ¿qué les parece? estaría sí. bueno, ¿no? muy chistoso estaría, estaría hablando así sí, voy a hacerlo <risa> todo ya. por hacer esa voz, ya te mandaron un troyano para que te calmes <risa> ya me solté donde estaba amarrada estaba amarrada, ahorita <risa> la voy a ir a amarrar otra vez <risa> Pero es que, porque ya es hora son 10.36 te toca hacer este ¿cómo se llama? cuando te hacen cosas no sé, no... castigada, como no te... ah, torturada, sí. torturada, torturada te toca ser torturada bye dios cierras bien la puerta del calabozo ahorita que bajes eh bueno. y te vuelves a poner el grillete bueno te pones el grillete otra vez dice jaja habla así para que te manden más trillanos. no es en serio, a ver creo que tengo por ahí unos videos que, que podría hacer pero no sé, a lo mejor nada más le entienden ustedes qué tal si lo subo así y los demás se enojan porque no entendieron que era un chiste, pero sí me gustaría hablar así en uno de mis videos, porque nunca le había agarrado el modo hasta ahorita, o sea, yo siempre había narrado como que normal, pero ya entendí cómo es que, que la gente le gusta que narren, dice Andrea grita, no, eso no le voy a decir a Andrea, pero un troyano hackea todo tu dispositivo, no solo no solo tu face. Jajaja. Ya en mi página están vendiendo criptomonedas. Ah, miren, ya me mandó la foto del niño. Vamos a verla. Vamos a verla juntos, todos, en este momento, ya, ahora. Póngale acercamiento, hágale sumo, no sé cómo, si lo alcancen a ver. Porque vamos a ver a la gente de YouNow. Oye, está interesante esta fotito. Me gusta, ¿eh? Véanla. Sí se ve como un rostro, ¿no? O sea, tiene dos ojos y la boquita. O sea, es como un gasparín. Es como un fantasma. Y está buena esa foto. Me gustaría ver las demás fotos que se... hay de eso. Porque no alcanzo a entender qué podría hacer. Miren. Ese sí se ve muy padre. ¿eh? Se ve... Eso parece una evidencia paranormal. El niño de apenas un añito festejaba su cumpleaños con su familia, cuando de pronto una de las cámaras que le tomaba fotografías registró una energía a un lado del chiquillo. Podemos ver este acercamiento. Es claramente algo paranormal. Es el fantasma de su hermano gemelo. La historia cuenta que el niño tuvo gemelitos. Bueno, tenía un gemelito. Pero el gemelito no se reprodujo completamente. Por lo que solamente el espíritu del niño lo sigue a donde va. Este en su cumpleaños al cumplir su primer añito. Lo festejó junto con su hermano espíritu. Esta es una verdadera evidencia paranormal. ¿Qué les pareció la evidencia paranormal? Está buena, ¿no? Como una sobreexposición, dicen ahí. No sé, pero está buena. Me gustó, está, está buena. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, bueno, bueno, ¿ya me escuchan? Oh no, el niño, fantasma, se hizo presente en la transmisión. El niño se hizo presente. <ríe> ya nos escucha, ya nos escucha. Ya, ya, ya hay voz. O a lo mejor no escucharon toda mi... No escucharon toda mi... No, el troyano eliminó mi audio. Estoy recibiendo un ataque en vivo, gente. Estoy recibiendo un ataque en vivo de un troyano. No puede ser. Esa voz suena más como la de al extremo. <risa> si me pone un video de al extremo, también le puedo hacer como la del extremo. Ya estufas, ya te escuché. Bueno, son 10.41 gente y uno tiene que cenar porque uno también se alimenta. O sea, a pesar de que somos youtubers y no, no tendríamos por qué tener comida, sí, sí, de pronto sí cenamos porque si no nos morimos y de pronto saldríamos como fantasmas. Dice, fue Dross el que te mandó el troyano. Fue ese Dross, fue ese Dross. No se escucha. ¿En serio no se escucha? Estoy recibiendo un ataque cibernético. Superchat de Dani G. Le mando un abrazote. Gracias, mi hermano. Sí leí tu superchat. Ya sea todo lo que te refieres. Fuiste el único que dio superchat esta noche. Qué lamentable. Mejor voy a hacer las transmisiones por YouNow. Allá YouNow. Si me quieren. ¿Verdad que sí, gente? Bueno, gente, es hora de que yo me vaya. Eh, mañana seguramente vamos a tener Moco. Recuerden que es podcast donde está también Melisa. Y tendríamos un tema. Si es que Melisa ya me escribió y me dijo que mañana sí. Melisa, no sé, no me ha escrito nada. Pero si mañana Melisa no me escribe, no se hace de Moco, pues hacemos encuentro con lo desconocido. Y hacemos lo de las llamadas telefónicas, ¿les parece? para que me llamen y me cuenten sus historias. Perfecto. Así que descansen. Buenas noches. Mañana preparo todo para que sea... <risa> ya me quedé hasta rojo. Preparo todo para que mañana sea una noche paranormal. Bienvenidos a Encuentro con lo Desconocido. Mañana será una noche aterradora. Esperemos que mañana nos encontremos nuevamente aquí en estas transmisiones les agradezco a todos los que me apoyaron en el super chat, a toda la gente en YouNow que me recibió nuevamente. Gracias chicos, de verdad me siento muy contento de que Aide, de que Cristian, de que Sandra, de que Benjamín, de que Carlos 19 me hayan apoyado esta noche en YouNow. Voy a regresar mañana. Estaré nuevamente con ustedes en YouNow, en YouTube y en Facebook. Los quiero mucho. Vamos a cenar todos. Descansen y nos vemos con más videos en mi canal de YouTube y eh, publicaciones en mi página de Facebook que está en shadow ban si no saben qué significa eso, yo tampoco sabía pero es que en YouTube y en Facebook me tienen bloqueado no les comparten mis publicaciones a la gente que me sigue así que por favor entren cada vez que puedan a mis redes sociales porque yo no sé qué hice pero me tienen así en todas mis redes sociales así que lo lamento mucho pero búsquenme, por ahí me encuentran y seguimos cotorreando, los quiero mucho descansen, hasta mañana Descansen chicos.